Sí, buenos días. Mi nombre es Artiaga. Yo me voy a estar en la lista de criancers. Saber viene de Fairfaite y yo un muerto de un árbitro. Yo vengo de ganar un caos a Sabura y es por discriminación. Entonces, yo me voy a en la lista. Gracias. Yo soy un trabajador temporal. Yo trabajé por Le Ser de San Lorenzo Inc. Sabura. 5 ans qu'on tout pour avoir un arbitrage. Alors, maintenant, en décembre l'arbitre vient de reconnaître qu'on était mis dehors sans cas justifiants, alors eh, l'entreprise est obligée à nous donner des montants qui nous doit, et aussi, ils sont reconnus culpables de la violation de, de la Charte de Liberté Québécoise, l'article 12 et 16, alors et nous doit donner un son monétaire pero, en esta semana, hay una nueva novel Sabura viene de hacer falla, así que me siento un poco inquieto por todo eso. También, estoy un poco preocupado y estresado porque el gobierno viene de modificar le código de Trabajo un una nueva ley que empêche la sindicalización de todos los trabajadores agrícolas temporales.